Bueno, una pequeña discusión que se salió un poquito de control, pero ya gracias a Dios todo está resuelto. No, no, no intentó quemar la casa, la yagüiza. Fue un problema de familia y la, salió a la, a la luz pública, pero ya lo resolvimos entre familia. ¿O sea que no fue algo No. No, no, no, no, tampoco eso no. Eh, no, eso fue mis mi dos hermanos peleando, pero no peleando, discutiendo verbalmente. Pero todo se resolvió en estos momentos y ya él va a ser suelto en unos minutos. ¿La casa no le No, no, nada de eso, ni siquiera intento, nada de eso, nada.